Pues, eh, somos dos para la charla, entonces la hemos dividido en dos partes, unos diez minutitos cada uno. No he medido el tiempo, pero bueno, espero no, no alargarme. Yo voy a dar la parte más general de puentes térmicos y después mi compañero Javier va a dar cómo, bueno, cómo se interpretan los puentes térmicos en el nuevo código técnico de la, de la edificación. Somos dos porque yo fui más rápido en escoger tema y él es el bueno. Entonces, empezamos no. a el más rápido, ¿vale? <risa> Mira, voy a... voy a compartir pantalla. ¿Podéis verla? ¿Me confirmáis que podéis verla? Sí. Vale, bien. Bueno, eh, yo soy José Iglesias. Soy José Iglesias. Eh, bueno, algunos de vosotros me conocéis por control y gestión de obras. Tengo canal de YouTube, tengo un blog, tengo Facebook, en todos los sitios control y gestión de obras y en Twitter, Obras, porque control y gestión de obras era muy largo y no me dejaron. Y en LinkedIn, soy José Iglesias, control y gestión de obras. Vale, Soy aparejador, arquitecto técnico, me, me dedico sobre todo, estoy orientado a la dirección de ejecución de obra y el tema de la eficiencia energética siempre es un mundo que me, bueno, que me gustó mucho, que me apasionó. Y entonces, también me saqué el house person y, bueno, estoy haciendo algunas, algunas cosillas encaminadas por ese por ese lado de la eficiencia energética. Uy, a ver si lo he pasado. La... Ay, vale, bien. Bueno, para empezar, eh, ¿qué es un puente térmico? Eh, evidentemente lo he buscado en el código técnico de la edificación, pero pone demasiadas palabras y muy complicadas. A mí me gusta ser un poco más directo y básicamente un puente térmico es una zona dentro de nuestra envolvente térmica que posee pues, unas propiedades térmicas que son diferentes a las zonas contiguas a esa zona. Vale. Existen puentes térmicos por cambio de material, existen puentes térmicos geométricos. Por cambio de material, es un puente térmico que conocemos todos, son los puentes térmicos que conocemos todos, de pues aquí en vez de tener aislamiento y una cámara de aire, pues tenemos un pilar empotrado o cosas de esas. Existe un cambio de material o un cambio de espesores de los materiales. Pero pues existen puentes térmicos geométricos, que es por ejemplo, si tenemos un cerramiento en esquina, a ver si se me ve, un cerramiento en esquina, nosotros podemos tener el mismo cerramiento por aquí y el mismo cerramiento por aquí, pero en esa esquina vamos a tener un pequeño puente térmico. En ese cerramiento nosotros podemos tener el mismo ladrillo, el mismo espesor de aislamiento, el mismo espesor de cámara de aire, el mismo, eh, la misma pared exterior, pero por geometría nosotros vamos a tener un puente térmico, porque digamos que dentro de ese puntito de la esquina del interior de la vivienda, a ese punto infinitesimal le corresponde una superficie mayor en el exterior de la vivienda, entonces es una zona más fría por la que perdemos calor. Vale. Entonces, ¿qué problemas derivan de los puentes térmicos? Porque los puentes térmicos conllevan problemas. ¿vale? Los mayores problemas, ¿vale? el, el evidente que es el de pérdidas de calor, eh, tenemos que darnos cuenta que mucha gente no lo sabe, pero en una vivienda común convencional de, de ahora, de hace 10 años, de hace 20 años, las pérdidas de calor por puentes térmicos en una vivienda de estas características tradicional es en torno al 20-25%. Es decir, en una vivienda tradicional, nosotros perdemos mucho calor por las ventanas, mucho calor por los cerramientos, por la cubierta y todo. Pero es que, el puente, los, puentes térmicos que nos pasan desaperci los puentes térmicos que nos pasan desapercibidas muchas veces perdemos en torno al 20-25% de todas las pérdidas de calor de la vivienda. Y claro, eso produce otros problemas mayores que pueden ser condensaciones. Y en las condensaciones o microcondensaciones, como tenemos una superficie fría en ese puente térmico, eh, podemos superar, o sea, bajar de la temperatura de condensación y entonces el vapor de agua que hay en el aire nos condensaría en esa superficie. Si nos condensa o nos microcondensa, no tenemos por qué ver la gotita de agua, si nos microcondensa, con el paso del tiempo nos puede, nos puede aparecer moho y bueno y todo lo derivado del, de, eh, del moho y de sus problemas, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a analizar un poquito más pormenorizadamente un puente térmico de canto de forjado y después pues vamos a ver un par de puentes térmicos así con unas fotografías. de obra. En ¿Vale? el puente térmico de canto forjado, eh, yo, por ejemplo, bueno, eh, voy a hablar de pared de piedra, porque como estoy en Galicia y aquí la mayor parte de las viviendas son de, son de fachada de piedra, de fachada de granito, por ejemplo, donde estoy yo en Pontevedra. Pues Por ejemplo, he cogido una obra mía de, de ejemplo. Esto es una obra que se acabó hace como unos 5 años o 4 años, una cosita así. Y, por ejemplo, no sé si veis mi ratón, pero aquí tenemos, el... perfecto, pues aquí tenemos este canto de forjado que tiene una faja de piedra de 4 centímetros. Esa faja es esta de aquí. Esta faja va pegada con, con cemento cola, tal cual al, al forjado. No tiene ni cámara, ni aislamiento, ni nada. Va pegado. Aquí se puede ver, por ejemplo... Esto es, bueno, una parte de la terraza, lo que me interesa, bueno, este quiebro es por tema de impermeabilización, no viene al caso, pero lo que me interesa que veáis es que aquí tenemos esta faja, que quiero recordar, que era de 4 o 5 centímetros, y aquí teníamos el perpiaño de piedra, que si no recuerdo mal era de 12 centímetros. Entonces, encima del forjado ya tenemos esos 12 centímetros, pero en el frente del forjado tenemos 4, 4 o 5, no lo recuerdo, pero para el caso es lo mismo. ¿vale? Esto es en otra obra, es otro ejemplo. Y, y lo mismo, tenemos el chapeado de piedra en todo el frente del forjado. De hecho, incluso, por ejemplo, estos canteros eh, son bastante buenos y han hecho una pistola aquí, cojonuda, para que una vez que esté construido realmente se ve como si fuera un perpiano entero, pero evidentemente no lo es. Bueno, aquí la foto engaña un poco, pero bueno, el espesor de esto son unos 4 centímetros, ¿eh? Parece da la sensación de que es súper grande. Estos son 4 centímetros y también va pegado el frente del forjado. Esta es esa misma obra. Aquí vemos, porque aparte el canto de forjado sobresale un pelín y pues encima ya sube el terpiano. Aquí, por ejemplo, en esta obra sí que hemos hecho el separar los, pil los pilares, la estructura vertical, los pilares del cerramiento de piedra, pero en el forjado tenemos puente cérmico. Vale. Entonces, vamos a hacer un esquemita porque somos aparejadores y nos gustan los esquemitas. Vale. He hecho una simulación con el programa Term. Vale. Entonces, os digo las capas de que está compuesto este esquema. Esto es una fachada de piedra. Aquí tenemos la faja de 3 centímetros. Bueno, esta fachada son 12 centímetros. Aquí tenemos una cámara de aire de 2, 2 centímetros, 3 centímetros, no lo recuerdo. No recuerdo cuánto puse. Aquí tenemos un aislamiento térmico. Aquí tenemos un aislamiento térmico. He puesto 8 centímetros, ¿vale? que son los ejemplos que tengo de las obras anteriores. Un ladrillo de 8 centímetros y un enlucido de yeso bueno, un, un mortero, un, una tarima y esto es esto es, un, esto es un hueco, una cámara de aire no ventilada y esto es un plador, ¿vale? Aquí, una vez simulando, tenemos que el calor se nos escapa por aquí y por aquí. Creo que las flechitas es bastante evidente por donde se nos escapa. Y si lo vemos con colorinos, que también está muy guay, pues bueno, pues podemos ver dónde tenemos un gran puente térmico, ¿vale? Sobre todo esta esquina de aquí. Y esta esquina de aquí va a ser muy problemática y aún lo sería más si no tuviésemos este falso techo. Bien, cómo solucionamos cómo solucionamos, cómo minimizamos este puente térmico. Vale, lo minimizaríamos de la siguiente forma. Os voy a explicar aquí y después vamos a ver fotos. Eh, en el frente forjado pasamos. He, he dejado este recuadro para que veáis la diferencia con respecto al caso anterior. Aquí tenemos la piedra, la fachada de piedra corrida tenemos la cámara de aire corrida y el aislamiento no corre de todo, sino que en vez de los 8 centímetros pasamos 3 y el forjado llega hasta ahí. ¿Por qué pasamos 3 y no pasamos todo el aislamiento? Bueno, pues porque el tema que cuando coincide un pilar aquí, ahora en las fotos vamos a ver que con un pilar metálico conseguimos que quede embutido en el cerramiento, pero bueno, si en el ladrillo tenemos 8 centímetros, ya pilares metálicos de 8 centímetros ya son muy pequeños, entonces ya sería un problema estructural, ¿vale? Por aquí el calor se nos escapa, bueno, más o menos se nos escapa por el, por el mismo sitio, o sea, es algo muy similar, pero podemos ver en los colorinos generados por el programa que, bueno, ya se nos marca dónde está el dónde empieza el aislamiento, o sea, ya no tenemos todo esto, todo esto que se nos generaba antes, ¿vale? Vamos a ver ejemplos de obras. Esto, por ejemplo, es una obra en la que tenemos un patio inglés. Esta es la fachada que, que voy a analizar y tenemos, en este patio, hemos dejado un hueco entre el forjado y la piedra. Este hueco, proporcionalmente, parece poco, pero son 5 centímetros. Vale, vamos a verlo ahora más grande. Aquí, por ejemplo, esta piedra es de 12 también, vale. Entonces, nosotros aquí tenemos 5 centímetros, que nos da para pasar 2 centímetros de cámara de aire y 3 centímetros de aislamiento. En esta obra también tenemos 10 eh, centímetros, no 8 de aislamiento, pero bueno, por aquí pasaría 3 centímetros. Esto, cuando se sube desde abajo, en una vivienda unifamiliar mi familia, dos plantas, no tendríamos problemas estructurales. Si tenemos problemas o miedos por temas de dinteles o cosas, por elementos así, bueno, pues podemos hacer esto. Esto es en la misma obra. La piedra sigue siendo de 12 y aquí tenemos esos 5 centímetros. Entonces, lo que se puede hacer, una de, solu una de las soluciones es agarrarlo con unas L's, vale, Unas L's que van en el techo del forjado y salen para afuera. Aquí se han puesto varias porque esto es un Intel, es un Intel muy potente. vale, Es un dintel muy, muy grande. Es para un portal de, pues si no recuerdo mal, 5 metros una cosa así, para, para, que, quepan, para que puedan entrar dos coches en paralelo. Bueno, entrar uno, girar un poco y después caber otro dentro, ¿no? Vale, todo esto. Bien, vemos las diferencias entre los puentes térmicos, pero como nosotros somos técnicos, necesitamos números, ¿verdad? Vale, bueno, este es el valor del puente térmico que he calculado a través del programa TER. Vale, 0,89 es el valor vatios metro grado Kelvin, es el valor del puente térmico con el, bueno, pues el detalle malo, digamos. Y el otro detalle, de reduciríamos el puente térmico a 0,23. Bueno, podéis ver que de 0,89 a 0,23 es que es prácticamente la tercera parte del puente térmico. ¿Vale? ¿Qué pasaría si tenemos el aislamiento corrido completamente? Bueno, si este fuese el, de, el nuevo detalle, lo ideal térmicamente, aunque tendríamos el problema ese de, de situar aquí los pilares, las pérdidas serían, pues fíjate, aquí ya perdemos por el cerramiento también. Esta flecha no es proporcional al otro dibujo, ¿eh? se recalculan en cada, en cada imagen. Prácticamente no se nota, pero bueno, sí que tendríamos un puente térmico de 0,10. Es decir, nosotros antes habíamos mejorado el puente térmico a 0,23 y ahora tendríamos 0,10. De 0,23 a 0,10 es cierto que es la mitad, pero bueno, la diferencia es 0,13 lo que es, lo que tiene que estar y va, lo que tiene que estar prohibido, digamos, es irnos a 0,89, porque sí que de 0,89 con esta pequeña cosita, con estos detalles y ejecutando bien la obra pues hemos reducido de 0,89 a 0,23, entonces ya hemos reducido pues, 60, 0 66 es cierto que de aquí a aquí hay la mitad, pero de aquí a aquí además de haber la tercera parte estamos reduciendo una cantidad muy alta ¿vale? entonces, por lo menos, quedarnos con este detalle Vale, más cosas. Vamos a ver puentes térmicos, pero simplemente imágenes, no analizando tan pormenorizadamente porque tampoco tengo mucho tiempo, eh, de pilar empotrado y de paso de escaleras. Vale, ¿cómo podemos minimizarlo? Vale, pues por ejemplo, en esta obra tenemos aquí un pilar de hormigón, aquí un pilar metálico y aquí una losa de escaleras. Vale, vamos a ver estos objetos eh, individualmente. Este es un pilar de hormigón que se ha dejado estos 3 centímetros, lo mismo que el canto de forjado de retranqueo. Perdón, 5 centímetros para pasar un aislamiento de 3, por lo menos, y después para pasar 2 centímetros de cámara de aire. Aquí tenemos pilar metálico y además se ve como el forjado también está retranqueado esa misma distancia. ¿Vale? Y después aquí tenemos la losa de escalera, porque si retranqueamos todo, la losa de escalera también. No vale anclarla aquí porque es más cómodo para encofrarlo o lo que sea. No, no, arréglate, pero yo quiero esto separado del muro exterior. Porque muchas veces se junta, sobre todo si aquí tuviésemos un muro de hormigón, se pega, se funde, se ponen los conectores y todo. Pero no, no, no, es, no es ideal porque aquí tenemos mucha longitud y podemos tener muchos problemas. ¿Cuál es la diferencia principal entre el pilar metálico y el pilar de hormigón? Pues mira, en esta pared, por ejemplo, al final tenemos un pilar de hormigón y por aquí, en algún sitio, teníamos un pilar metálico. Con ese pilar metálico de 10 centímetros el este, del cuadradillo de 10 por 10, sí que conseguimos que no se vea el pilar, ¿vale? Este hormigón sí que ha tenido que quedar, porque aquí va una parte de la cocina y finalmente no se va a ver, y además era por temas de cálculo de arriostramiento o algo así, el cálculo lo hizo el arquitecto, yo ahí tampoco me, tampoco me meto, pero bueno, se ve que queda una pared muy limpia con este detalle, ¿vale? Y por último, para acabar, vamos a ver puente térmico en aleros, pues esto es un alero de una rehabilitación energética que había yo hecho tanto el proyecto como la dirección de obra, tenemos el alero, eh, aquí está normal, la casa antigua, y este ya es el alero eh, reparado, digamos. Entonces, aquí tenemos un aislamiento de 8 centímetros, en los aleros no nos daba para poner los 8, pero sí que se ha puesto, me parece que eran 2, o, en algunos, o sea, en algunos sitios eran 3 y en otros no más de 2. En esta parte no lo recuerdo, creo que son 2 centímetros, pero por lo menos con 2 centímetros ya rompemos muchísimo. De 0 a 2 centímetros ahí... Muchísima diferencia en el puente térmico. Para que veáis un poco la panorámica de la, de la obra, de esta vivienda de familiar, pues el detalle ese estaría aquí. Es cierto que aquí arriba es una superficie no habitable. Eh, lo usan ahora mismo como trastero y tal, eh, pero es igual, porque parte de este, de este puente térmico, parte del flujo de calor de este puente térmico, lo voy a perder por esta parte de la vivienda, aunque el otro lo pierda por superficie no habitable. Nosotros somos técnicos y tenemos que construir todo lo mejor que podamos. ¿Vale? Y para acabar os pongo esta imagen de otro alero, esta es una obra que tiene un alero muy grande, es un alero que queda como, como, un, metro, como un metro de distancia, y quería poner esta imagen pues, para que se vea que, bueno aunque mucho van en los detalles constructivos del proyecto, nosotros como director de ejecución de obra, aunque sea una vivienda de un proyecto que no hemos hecho nosotros, pues sí que podemos eh, participar. Por ejemplo, aquí proyectado estaba, que esta vía aquí, que se da un, un poquito, que va uniendo estos pilares, salía para afuera. O sea, aquí lo que quedaba era este, quedaban esos 3 centímetros para pasar un chapeado de piedra. ¿Vale? Pero sí que se decidió, tanto yo como los, bueno, como la, los arquitectos, recalcular esta viga, mover esta viga para adentro, para por lo menos minimizar este puente térmico, porque esta viga es una viga de cuelgue. ¿vale? Es una viga de cuelgue que colgaba 20 centímetros, si no recuerdo mal. Arriba es una losa de 15 y colgaba me parece que colgaba otros 15. Entonces el tema es por lo menos no llegamos tan afuera con el pilar. ¿Seguimos teniendo puente térmico? Sí, aquí me importa menos, ¿por qué? Porque esta vivienda lleva un falso techo y ese falso techo lleva una lana de roca. De hecho, aquí, por ejemplo, le metimos una lana de roca de 8 centímetros, o sea, bastante potente al nivel en el que estamos construyendo en, en España. Entonces, el calor tendría que venir por aquí, bajar y colarse. Vale. Lo ideal sería tratar los aleros, pero bueno, por tema económico tampoco se pudo y al final nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. Hasta aquí mi parte. Creo que me he pasado, pero lo siento, Javier. <ríe> y ahora empieza mi, mi, mi no, compañero, Javier. No te preocupes. Dejar. Voy, a ver, vale, sí, te voy a compartir pantalla. Vale. ¿Veis la pantalla? ¿La veis ahora? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues yo voy a dar un poquito sobre temas de influencia de puentes térmicos en el cumplimiento del código técnico, ¿vale? Me llamo Javier, soy el CEO de Tera Consultores, que somos una entidad de control de eficiencia energética que nuestra radiación es aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno. Bien, vamos a dar una pequeña introducción. Mira, este documento, el nuevo documento que se aprobó en diciembre del 2019, establece las exigencias de eficiencia energética que deben de cumplir los edificios. El motivo por el cual en los últimos 14 años hemos cambiado de normativa de ahorro energético tres veces, esto no es nada habitual, es por la emergencia planetaria de frenar el cambio climático. Debemos de tener en cuenta que según la directiva del 2012 relativa a la eficiencia energética de los edificios, los edificios representan el 40% del consumo de energía final de la Unión Europea. De acuerdo. Bueno, eso qué quiere decir que es imposible. Eh, intentar solventar el cambio climático si no estamos tratando sobre el 40% de nuestro, princip nuestro principal emisor que son las edificaciones y sobre todo las edificaciones existentes ya no tanto las edificaciones eh, que vamos a hacer a partir de ahora porque todo el parque inmobiliario tener en cuenta que el 55% del parque inmobiliario se hizo antes de 1980 con lo cual no tiene ningún tipo de criterio de eficiencia energética acordaros que la primera eh, normativa de eficiencia energética que hubo fue el CT79 y a partir de ahí realmente la normativa de eficiencia energética del CT79, acordémonos que era muy, muy laxa. Realmente empezamos a, a crear una normativa con cierta entidad a partir del 2006. Bueno, ¿por qué ha cambiado 14, digo 14, en los últimos 14 años tres veces? Bueno, esto no ha sido porque alguien de Madrid o alguien de la Unión Europea se haya levantado. Bueno, tener en cuenta que ha habido, estos son el protocolo de Kioto, diferentes COPs o diferentes reuniones a nivel mundial por el tema de la emergencia del cambio climático. Estas reuniones han derivado en unas directivas, por ejemplo, el protocolo, el protocolo de Kioto derivó en la directiva 2002 y la 2010, de la del 2002, porque el protocolo de Kioto entró, entró en vigor en el 2005, aunque empezaron a firmar los países en el 99, se derivó en el código técnico H-2006, que fue la primera, la primera normativa seria de eficiencia energética. A partir de ahí, la directiva 2010 entró, entró ya a hablar sobre los edificios de consumo casi nulo, estos son casi Passive House. ¿vale? Luego, en Doha, en 2012, en esta reunión, eh, reguló la directiva del 2012 de la Unión Europea, por lo cual se aprobó el código técnico 2013 el H 2013, y ahora ya al final la COP París, la reunión de París de 2015, derivó en la directiva 2018 de la Unión Europea, que a su vez ha regulado el código técnico H 2019, que regula los edificios de consumo casi nulo. Es decir, es decir a partir de ahora, todos los edificios que hagamos con el H 2019 son edificios de consumo casi nulo. Esto no es equivalente a Passive House, pero se parece bastante. Voy a ponerme... A ver, porque bien. Bueno, ¿qué es un edificio, una edificación de consumo casi nulo? Pues bueno, tiene estos cinco pilares básicos, que son los mismos cinco pilares básicos que una Passive house. Es decir, al final nosotros eh, tenemos que tener unos, unas edificaciones con unos criterios de aislamiento altos, unas ventanas con unos criterios de aislamiento también altos, es decir, vidrios y ventanas con unos aislamientos y unas tramitancias térmicas muy grandes. Vamos a tener que, que tirar de recuperadores de calor, seguro con el H2013 ya es rara la vivienda que no, que no tengamos que meter recuperador de calor, pero con el H2019 va a ser prácticamente imposible, por no deciros imposible. Ya se mete también, da una pincelada en los temas de hermeticidad, no se aproxima tanto como una Passive House, pero bueno, da una pincelada, se queda lejos de lo que sería una Passive House, pero donde se mete un montón también, aparte de todo esto, es en los puentes térmicos. ¿De acuerdo? Entonces, la pérdida o ganancia de calor en los puentes térmicos representa, como me ha dicho, me ha dicho mi compañero José, entre un 20 y un 30% de la demanda energética de, anual de la, una edificación. Claro, eso ocasiona que no sea posible realizar una edificación, o es decir, una edificación de consumo casi nulo, sin minimizar la transmisión de flujo de calor por estos puentes térmicos. ¿De acuerdo? ¿Dónde se mete la normativa? Esto sería una comparación entre la normativa, la H-2013 y la H-2019, que regula los edificios de consumo casino. ¿Dónde se mete la, esta nueva normativa en, en la minimización o limitación, en la medida de lo posible, de los puentes térmicos? Pues aquí, en la transmitancia de la envolvente K. Digamos que ha desaparecido la limitación de demanda energética como la concedíamos, como concedíamos anteriormente y ha aparecido estos tres nuevos conceptos, que es la transmisión del envolvente K, el control solar y el permeable al aire, que bueno a esto se le llama la calidad de la envolvente térmica. Entonces, los puentes térmicos están dentro de esta K. bien Esta K, esta K nos la limita, estas dos, dos tablas, que dependen de la compacidad del edificio, esta compacidad pues es que me gustaría sacar pero no bueno da igual eh, esta compacidad es la relación entre el volumen y el área expuesta de los edificios y a partir de ahí pues dependiendo de las zonas climáticas nos limita esta transmitancia térmica global eh, de toda la envolvente térmica los puentes térmicos forman parte de esa envolvente térmica y esto sería para usos de, distintos al residencial privado Bien, eh, ¿cómo se calcula esa K? Bueno, esa K al final es un sumatorio de todas las transferencias de calor que tiene la envolvente térmica del edificio partido por el área de la envolvente térmica que tiene también transferencia de calor. Al final, esta fórmula es una fórmula que aunque la veáis así choricera, os la voy a intentar explicar, esto es el sumatorio de todas las áreas y todas las transmitancias térmicas de acuerdo de los cerramientos de los huecos del envolvente de las cubiertas y de los forjados al cual le sumamos todas las longitudes y las transmitancias térmicas lineales de todos los puentes térmicos de cantos de forjado antefechos de cubierta pilares de fachada jambas cajones de persianas alféizares balcones etcétera más los puentes térmicos lineales, que digo los puentes térmicos puntuales, disculpad, que son las esquinas, por ejemplo, esquinas de forjados cortados por cerramientos. Esto normalmente se suele, se suele despreciar porque sus valores es muy pequeño, pero como podéis ver, en este coeficiente de transmisión térmica global tiene el mismo peso la transmitancia térmica de una envolvente que la transmitancia térmica de transmitancia térmica lineal de esa longitud, de, de ese edificio. ¿De acuerdo? Y esto se divide por el área de intercambio de la envolvente térmica considerada. Bueno, pues esto, como os comentaba, es toda esta relación. Al final, por ejemplo, vamos a poner un pequeñito ejemplo, que sería un edificio que tuviera una cara, dos caras expuestas y dos caras de medianera, que serían estas dos caras serían medianera, con lo cual serían unos, eh, no habría transmitancia de calor, serían adiabáticas, y por la cara norte y por la cara sur, sí. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, por ejemplo, un cerramiento con una transmitancia térmica de 0,30, esto viene a ser unos 10 centímetros de aislamiento más o menos, una cubierta con 0,25 de transmitancia térmica, que insisto, esto suele ser unos... esto era lo que quería yo ver, el chat, que no me sale. No sé por qué no sale el chat, por si acaso me queréis hacer alguna pregunta. Ah, mira, aquí lo tengo. Perfecto. ¿Y si quieres, te digo yo después las preguntas, así como van apareciendo. Ah, vale, de acuerdo. Muy bien, gracias, José. Tú, tú eh, una cubierta de 0,25 de transmitancia térmica. Estos suelen ser alrededor de unos 15 centímetros de aislamiento. Pues, por ejemplo, 42 ventanas que tengan una transmitancia térmica de 1,57. Estamos hablando de vidrios y marcos, pues de ya vidrios bajo emisivos, con unas transmitancias de 1,1, 1,2, 1,3. Forjado forjado sería la separación entre este espacio no habitable y el espacio habitable de 0,35, que ya son transmitancias térmicas muy bajas, de, con unos aislamientos en torno a 8. Y luego estaríamos hablando ya de puentes térmicos sin tratar, prácticamente. Digamos, una construcción clásica. Entonces, si no tratáramos esos puentes térmicos, ¿qué es lo que ocurriría? Pues bueno, lo que ocurriría sería lo siguiente. Al final, nosotros tenemos que calcular, esto, la transmitancia térmica es vatio partido metro cuadrado kelvin, con lo cual, dependiendo de cerramiento, cubierta, ventanas y forjados, tenemos que saber los metros cuadrados que tenemos de cada, de cada parte de la envolvente térmica. La multiplicamos por 0,30 por 0,25 por 1,57 por 0,35 y nos da los vatios Kelvin, ¿de acuerdo? Tanto del cerramiento, de la cubierta, de las ventanas y el forjado. Es decir, la cantidad de energía por diferencia de temperatura que hay entre el interior y el exterior. Eso es la, Eso significa esto. Y puentes térmicos, pues lo que tendríamos que hacer es lo mismo, solo que con metro lineales. ¿eh? Lógicamente, el puente térmico son metro lineales. Pues tendríamos que hacer lo mismo. Total, si veis, tenemos una pérdida, por diferencia de temperatura, de 299 de transmitancia térmica, pero de transmitancia térmica lineal 235. Como veis, la influencia de los puentes térmicos aquí es grandísima. Bien, si aplicamos esa fórmula que os he dicho aquí, choricera... Pues bueno, al final lo que tenemos es el sumatorio, esta BTRX que veis aquí, esto siempre es uno, menos en espacios que están en contacto con medianeras y separación de viviendas con espacios adyacentes. Es decir, la medianera está de aquí, la medianera que son adiabáticas, no entre viviendas, sino entre edificios, y este espacio que eh, limita este espacio no habitable con esta vivienda. Si nosotros hacemos toda esta relación, que ya la hemos hecho aquí, ¿Vale? y simplemente ponemos este BRX0, que sería el forjado que está separando este local no habitable, que sería un garaje o un local comercial, no habitado, por supuesto, que no esté en uso, pues esto sería cero, y habíamos comentado que despreciamos los valores de puentes térmicos puntuales porque su representación es pequeñísima. Pues si al final todo esto de aquí, que son 472, lo dividimos por los las áreas donde tenemos flujo de calor, que a su vez esta, que es la área de este forjado, también es cero, nos da que tenemos una K, un coeficiente de transmisión térmica de 0,94, global del edificio de 0,94. Como hemos comentado anteriormente, tenemos una limitación, en este caso es una zona climática B, ¿vale? no lo he dicho, que sería pues, aquí en Valencia, yo soy de Valencia, que tendríamos entre 0,58 y 0,77. Esta sería nuestra K-límite, nuestro coeficiente de transmisión global límite. Debemos de entender que para sacar eso, como nuestro eh, valor de compacidad está entre 1 y 4, ¿vale? porque deberíamos de calcular el volumen que encierra el cerramiento partido por el área útil, pues está entre estos dos valores. Se haría una interpolación total, que al final lo, da un, lo he hecho todo muy resumido para que nos dé tiempo, nos da una K límite de 0,65 vatios metro cuadrado Kelvin. Como podéis ver, estamos muy lejos de cumplir. O sea, fijaos si estamos lejos de cumplir, que un tercio, nos falta un tercio, tendríamos que bajar en un tercio. El, esta K, este coeficiente de transmisión térmica global, para poder cumplir ese tercio, ¿qué es? ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues tenemos que analizar un poco esta ecuación. Pues analizando esta ecuación, nos damos cuenta que, oye, que las ventanas representan 116,20 vatios. La fachada, 75,02 vatios por grado Kelvin. La cubierta, 45, pero mirad los puentes térmicos, 235. Es imposible cumplir si no tratamos y empezamos a pensar que los puentes térmicos debemos de tratarlos y minimizarlo todo lo que podamos. De hecho, si nosotros aquí lo que decimos es que en vez de 0,94 eh, deberíamos de tener 0,65, vamos a bajarlo un poco, 0,64, 504 es la medida de mi edificio y mi superficie, esto no lo puedo cambiar, yo puedo saber qué sumatoria de áreas y transmitancias térmicas y longitudes y transmitancias térmicas lineales debería tener, qué pérdidas de calor debería tener aquí, ¿vale? Para yo cumplir, que son 322,56. Como podéis ver, el único sitio donde realmente le puedo meter mano son los puentes térmicos. Ventanas le puedo hacer muy poco. En fachadas, desde luego, no puedo hacer nada y en cubiertas tampoco. Con lo cual, al final todos estos puentes térmicos que tenía, estas transmitancias que yo tenía de puente térmico, 0.83, 0.91, etcétera, etcétera, pues tengo que reducirlas pues de una manera importante para poder tener pues esos poder tener al final este valor de 322. Aquí, por ejemplo, pues hemos pasado ya a poner unos ruptores de forjado, ¿vale? Ya a partir de ahí ya tendríamos que calcularlo como ha hecho mi compañero José con term y empezar a hacer diferentes modelizados para bajar de esos 0.83 y 0.91 que tenemos enforjados en cubierta, pues para bajar, por ejemplo, a 0.50, ¿de acuerdo? Y, pues, por ejemplo, estas jambas y estos dinteles que teníamos eh, 0.60 y 0.75, pues en este caso prácticamente solventarlos y llevarlos a cero. Quizás esto sea muy optimista, llevarlos a cero va a ser muy complicado, quizás aquí tendríamos que quedarnos en 0,10, 0,15, porque va a ser muy difícil bajar de 0,10, y aquí deberíamos ir a 0,40, 0,35. ¿vale? Con lo cual tenemos que calcular y pensar qué soluciones constructivas vamos a, a realizar y calcularlas para ponerlas en orden de magnitud aquí. Bien, haciendo todo esto, pues nos encontramos que al final cumplimos. ¿De acuerdo? Bien, la caracterización de los puentes térmico-lineales, es decir, el CTE, también dice que en el proyecto deben de venir caracterizados no los proyectistas, o si nosotros nos encargan el cálculo, debemos de describir el tipo, la descripción y la localización. Hay que calcular la transmitancia térmica lineal obtenida en relación con los cerramientos contiguos. Esto siempre se, se obtiene con los cerramientos contiguos. Su longitud, lógicamente, no es lo mismo una una edificación como esta que esto es medianera y esto es medianera que si esta edificación fuera asenta y todo esto fuera transmit transmitancia de calor es decir hubiera flujo de calor por sus cuatro caras pues seguramente tuviéramos, tendríamos que bajar mucho más el coeficiente de transmisión térmica lineal de los puentes de estos puentes térmicos para poder cumplir porque tendríamos más fuga de calor de acuerdo y luego el sistema dimensional utilizado cuando no se empleen dimensiones interiores o pueda dar lugar a dudas. Esto es porque los programas de cálculo de calificación energética eh, prácticamente eh, las dimensiones siempre las toman por, inter por el interior efectuando algún tema de alturas que lo toma por el exterior y todo esto pues bueno hay que saberlo. Y tener en cuenta también que en los comentarios del código técnico ya dice que una parte importante de la energía térmica se pierde por los puentes térmicos y que además... Son zonas donde aumenta el riesgo de condensaciones. Los puentes térmicos, aparte de tener una fuga, una fuga de calor, eh, un cambio en el flujo de calor del edificio, lo que tenemos es un riesgo muy grande también de tener condensaciones superficiales. Bien, esa limitación, el código técnico, lo que nos dice es que para comprobar la limitación de condensaciones superficiales, lo que tenemos que hacer es, que, es calcular un concepto que se llama factor de temperatura de superficie interior. Este concepto debe ser mayor que el factor de temperatura de superficie interior mínimo que viene de esta tabla. Esta tabla entramos con la zona climática y las clases higrométricas. La clase higrométrica de viviendas suele ser 3. Entonces, si esta vivienda, por ejemplo, eh, esta edificación es una zona climática B como Valencia y la clase higrométrica es 3 de vivienda, tendríamos un factor de temperatura interior mínimo de 0,52. ¿Cómo calculamos el factor de temperatura interior mini? No, mínimo, disculpa, el factor de temperatura interior. Pues bueno, ahora lo comentaré, pero antes de ello voy a decir que para modelar un puente térmico, para modelarlo, para saber el flujo de calor, debemos de poner dos condiciones de contorno. Una que la condición de contorno interior debe ser 20 grados y la condición de contorno exterior debe ser cero pero cuando lo estamos haciendo para calcular condensaciones, las condiciones de contorno interiormente siguen siendo 20 grados, pero exteriormente hay que irnos a la tabla C1 del apéndice C del documento de apoyo H2, ¿de acuerdo? Esto es una imagen donde debemos de tomar siempre la temperatura media del mes de enero. ¿De acuerdo? Si estuviéramos en Albacete sería 5 grados la temperatura exterior, si estuviéramos en Barcelona 8,8, etcétera, etcétera. Vale, pues al final nosotros lo que por ejemplo, con el programa TERM que ha utilizado José, también, aparte de darnos el flujo de calor y poder eh, calcular la conductividad térmica, nos da otro dato, que es la temperatura mínima que tiene este puente térmico. En este caso, por ejemplo, es 15,3. Si yo ahora eh, el FRSI, eh, aquí, que es la fórmula que nos dice la norma UNE, vale, o el documento de apoyo correspondiente, para calcular este FRSI lo que nos dice es que la temperatura en el punto mínimo menos la temperatura exterior la tenemos que dividir por la temperatura interior menos la temperatura exterior. Total, que al final, como es 15,3 menos 10,4, porque en este caso es Valencia, y la temperatura media del mes de enero en Valencia es 10,4, dividido por 20 menos 10,4 es 0,51. Si nos vamos al factor de temperatura interior mínimo, podemos ver que para una zona climática B y clase irométrica 3 es 0,52. Con lo cual, este puente térmico tendríamos un problema de condensación superficial. ¿De acuerdo? Pues... Muchas gracias por vuestra atención. Con el tiempo que, que hemos dispuesto tanto José como yo, creo que hemos hecho lo que hemos podido y, y si queréis preguntarnos algo a José o a mí, estamos a vuestra disposición. Bien. Genial. Tanto tú como yo teníamos línea <ríe> y hablamos infinito. <ríe> bueno, no hay, no hay muchas preguntas. Aquí la gente no tiene dudas. No sé si eso es bueno o malo. <ríe> sí, no sé. A ver, mira, dice Rubén, qué pena que solo haya 19 asistentes. Todos los técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos, deberían estar escuchando. Muy buena. Eh, bueno, la verdad es que los puentes térmicos, yo hasta hace unos años, eh, evidentemente la, la formación e la información era muy, muy escueta y cuando me metí el mundillo de, de todo esto de la eficiencia energética hace, bueno, hace años y tal eh, pues descubrí el tema de, lo, de los puentes térmicos, o sea, es, es una pasada eh, nosotros, para de que nos prima más, eh, no tener ese saliente del pilar y aprovechar más superficie útil, que no, que no nos transmita calor, porque realmente no sabemos el calor que nos transmite, eh, la teoría que tienen en obras, eh, te lo digo de hablar con con pequeñas empresas constructoras, que son con las que, con las que trabajo yo, con las que me cruzo en las obras, es, claro, es que si tienes un, un vano, una habitación de casi 3 metros de altura por 4 metros de largo, 12 metros cuadrados, realmente las pérdidas pueden influir en esos 12 metros cuadrados. Pero un pilar que tiene 30 centímetros por, por casi 3 de altura, importa tanto. Claro, yo siempre le digo, es que tú, aunque tengas una, una botella de agua, con un grosor muy, muy grande como tengas un agujerito se te va escapando por ahí poco a poco entonces es todo, de nada vale meter 15 centímetros, 20 centímetros 30 centímetros de aislamiento si perdemos el calor por otras partes de igual forma no vale corregir todos los puentes térmicos si aislamos muy mal o si tenemos unas ventanas muy malas muy malas, al final eh, bueno aquí normalmente el, la referencia que tenemos es el Passive House porque se anticiparon como pues casi 30 años o una cosa así, y, y que nos dicen que hay pues esos pilares básicos que dijo en la anterior charla nuestro compañero, y tenemos que tener en cuenta todos esos pilares, o sea, es mejorar un poquito cada uno. Sí, bueno, en Pasejados hay que mejorar mucho, ¿no? Pero para mejorar una vivienda normal hasta ahora es mejorar un poquito y con ello conseguimos mejorar mucho. ¿Vale? Claro, sí. Debemos de tener en cuenta que ahora con la nueva normativa, con la H-2019, lo, lo que hemos comentado antes, Estamos haciendo ya casi Passive House, son edificios de consumo casi nulo, pero como dice José, aún no son Passive House. Lo que ocurre es que debemos de entender que eh, los puentes térmicos ya hay que tratarlos y minimizarlos en la medida de lo posible todos. En el momento que encontréis un, o os enfrentéis a un proyecto donde no haya una minimización en los puentes térmicos, térmico, térmico, no, no le hayan hecho caso el proyecto, ahí hay algo que está mal. El proyectista... Se le ha pasado por el forro, hablando mal, los puentes térmicos. Ten en cuenta que al final los puentes térmicos hay que darle los datos al programa para que los calcule, si no, eh, te puede coger los de la biblioteca de materiales que tú quieras o si no, puedes incluso encontrarte, porque yo como entidad de control me lo he encontrado, eh, viviendas que cumplían con un determinado programa, pero simple y llanamente porque no le habían dado al botón de calcular los puentes térmicos y dándole al botón de calcular no cumplía. Exacto. Entonces, Exacto. hay que tener en cuenta eso, ¿eh? que siempre hay que minimizar los puentes térmicos, y como bien dice José, es minimizar, no anular, porque un puente térmico no puede ser cero. de acuerdo Exacto. La única manera para que un puente térmico fuera cero es que toda la envolvente térmica pasara por delante. En el momento que hay una intersección de cualquier elemento en la envolvente térmica, hay un cambio en el flujo de calor. Con lo cual, ese cambio de flujo de calor provoca un puente térmico, que puede ser de mayor magnitud o de menor magnitud. ¿vale? Pero siempre hay puente térmico. de acuerdo, sí. Y eso es lo que tenemos que calcular. Si ese puente térmico tiene una magnitud que esté dentro de, de lo permisible para el cálculo, o no está dentro. Tenemos una mano levantada. <ríe> Le voy a dar ¿Ah, paso sí? a, a, a Rubén. Co conecta la cámara si tienes, y si no, pues ya tienes el audio activado. Puedes preguntar lo que quieras y a quien quiera. ¿Se me, ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, Rubén. Hola, Dale. buenas. Muy buenas, chicos. Eh, solo por ser rápido y no decir, bueno, aparte de que ha estado todo muy bien y no lo he visto entero, ¿eh? Pero me da la sensación de que todos los que estamos aquí, que somos relativamente pocos, somos de, como de los convencidos, ¿no? Ahí, ahí. <risa> somos, se ve que somos los frikis de esto. Sí, sí, sí. Por, por abundar un poco en cosas más técnicas, que tenéis razón en, en, en todo lo que habéis dicho. ¿Habéis probado el programa Darwin? No, de hecho he visto que lo has puesto en el sí. en, en el chat y me lo he apuntado. Es pues, cuenta un cuenta un poco porque yo de, eh, en esto sabéis que bueno, yo que yo sepa aparte de uno de, de, una empresa, de la empresa ACA, luego tenemos eh, Flixo, tenemos Darwin y tenemos uh -huh. eh, eh, el, el term de toda la vida. Uh -huh. Uh -huh. eh, yo creo que eh, Darwin, no es que le distribuya yo, pero eh, le hice un convenio con los chicos italianos que lo hicieron y doy un descuento por si alguien le quiere, pero sin ningún tipo de compromiso. Es decir, que alguien lo mire y, y con todos estos programas sabéis que tienen ventajas y desventajas. La ventaja uh -huh. que tiene el, el Darwin es que es muy fácil de dibujar, la desventaja que tiene es que los informes que hace posteriores ¡buah! son un poco uh -huh. coñazo de manejar. Pero la verdad sí. es que es muy rápido y, fui, y la verdad es que es muy. es ágil y a mí me, me sirve bastante bien. Si hacemos más charlas de estas, porque encima no he tenido tiempo de preparar casi nada para, para el sábado, eh, si puedo dar alguna charla de hacer un puentecillo para que la gente vea cómo funciona, la verdad es que lo intentaré hacer. Y si alguien está interesado, que, que me pregunte ya está. Bueno, ya bien, el, no, ni me suena, ni me suena. Yo manejo el term y. Bien y bueno, de, de ahí tampoco y tampoco especialmente eh. sí que es cierto es que, que claro a mí me, dicen, me dice un ah, compañero es que nosotros esto lo usan los proyectistas y yo ya, es que yo, lo que decías tú como somos muy frikis <risa> es el ah. tema, ay, ¿qué pasa si el sate lo doblo por aquí? ¿qué le pasa en cuanto a números? sé que es mejor sí. pero ¿cuánto mejor? y vale. si la carpintería la saco al exterior, entonces para testear eso sí, pero claro, es cierto que tengo un montón de problemas y Claro, sí. y, y claro aparte que, te... que también como, como profesión debemos darnos cuenta que esto nos abre un campo eh, sí. de oportunidades laborales. Tanto a nivel de consultoría, es decir, oye, pues los compañeros que de esto sepan, pues pueden, pueden tener una pequeña consultoría y calcularle a algunos arquitectos. Es decir, no tenemos por qué solo pensar que, porque hay compañeros que sí, que piensan que lo único que tenemos es la dirección de ejecución de obra seguridad, control de calidad y tal, que por supuestísimo, pero oye, tenemos de aprovechar también estos cambios normativos y este aumento en las exigencias para, sí. oye, tener unas claro, nuevas oportunidades claro. laborales. Lo bueno que, que tenemos, lo, bueno, lo bueno que tenemos los técnicos es que por lo general yo creo que somos bastante más generalistas o que nos podemos dedicar a muchas cosas sí, que bueno. los arquitectos no porque no quieren. Uh -huh. o sea, yo estoy harto de calcular cosas arquitectos y, y, y no es porque ellos, es que no, sencillamente no quieren hacerlo. Sí, sí, sí. sí. No, hay alguno que está que está concienciado, pero oye, y esto cómo lo hago? Bueno, el otro día eh, en el Slack me preguntó un compañero, bueno, preguntó a todo el mundo que me resultó a mí muy gracioso que en una dirección de ejecución suya cómo resolvía un puente térmico. Y les vamos a ver, es que eso no lo tienes que hacer tú que si lo haces tú claro. y lo sabes hacer, fantástico, ¿no? Pero es que eso tiene que venir de proyecto, porque encima, el, el detalle, como en el, con lo del co co COVID, nos estamos echando a las espaldas unas responsabilidades que no son nuestras. Ajá, yo no sé de virus, yo no sé de nada, a mí yo tengo que ejecutar lo que me da la proye el proyectista, punto. Yo, yo bueno, y, Pero podemos trabajar, como, como ha dicho Javier, podemos trabajar para ellos. Y que necesitas Arrón. consultoría, no te preocupes, que yo te calculo puente térmico, 75 euros el puente, ya está. <risa> Ahí está, Ahí está. Eh, nosotros, nosotros lo hacemos. Esos horarios. Sí, sí, sí, sí, sí. A esa, a esa toca ahora. Oye, si os parece, os leo un par, un par de comentarios más que hay por aquí. Vale, que de ellos. Eh, me decía: A ver, me decía Coromoto, Coromoto, bueno, será seudónimo. Eh, decía si podemos disponer, bueno, si, puede, si podéis disponer de las presentaciones. Yo, si queréis, os dejo un enlace de, de mi presentación, la pongo en un grupo de Slack. ...y listo, desde ahí la, la descargáis y listo, lo que lo que necesitéis. Cualquier cosa que necesitéis mía, en serio, pedírmelo sin ningún tipo de, de problemas ...y cualquier duda que tengáis, o me pegáis una llamada de teléfono... ...o por cualquier red social, o, o por Slack, o por Slack privado, como sea, ¿eh? por mí... ...o ejemplos de no sé qué, porque me estaba preguntando, por ejemplo, eh, antes eh, Enrique, Enrique Alario... Eh, ...cómo hacía la pantalla paralela, pero estoy pensando que no sé si se refiere a algo del ordenador... O el tema de subir en paralelo la, la fábrica de piedra y el, o sea, el, el cerramiento de piedra y el ladrillo interior o algo así. Porque sí que pienso en eso porque sí que es una duda que se nos planteó. El hecho de dónde arrancas la piedra si no la arrancas en el forjado. Vale. bueno El hecho que, por, lo menos, por ejemplo, en estas obras que son viviendas unifamiliares, solemos, eh, se suelen unir ser zapata corrida o si no es zapata corrida entre... O sea, si no es zapata corrida entre pilares, evidentemente, eh, pues eh, acomodar la, la riostra para que pueda apoyar la piedra. Entonces, ahí sí que podemos salir por delante del forjado y que esté estable ese, esa, ese cerramiento. No sé si era eso lo que he preguntado, pero bueno, ya, que, ya queda ahí. Vale. Eh, tenemos... Mira Rubén, ahora te veo Antes solo veía una foto tuya, pero ahora ya te veo sí. ahora, <risa> salió, ahora salió Ahora ahí. sí, ahora sí. Eh, él Dice Javi Moreno o Juan Moreno, o, bueno, J. Moreno <risa> Dice que el problema de los puentes térmicos es hallar una solución constructiva válida, salvando los ATE eh, los, los aislamientos no se sostienen en el aire eh, Sí, él, sí es... no, ahí hay muchas soluciones ah, constructivas, claro. ahí ¿no? tenemos soluciones constructivas de, de colgar fachadas con sistemas tipo geohidrol, del método gas y todo el rollo este, aparte del sate, luego tenemos ruptores de forjado, hay ruptores para bueno, romper el puente térmico de los voladizos, hay muchísimas soluciones, pero no hay una solución. ¿vale? Claro, es, claro. A, cada, a cada, cada edificación, dependiendo de sus condiciones, tendrá que tener una limitación de los puentes térmicos mayores o menores. Y a partir de ahí lo tendremos que hallar. Por ejemplo, no sé si antes lo he comentado, hay un premarco, no sé si lo habéis utilizado alguno de vosotros, hay un premarco de poliestireno expandido que lo distribuye a Isla... se llama IslaBlog, que lo distribuye Caja Islán, que Ay, la no. verdad es que está súper bien. ¿no? Bueno, lo distribuye mucha gente. ¿Esa es de la empresa um, ah, a... O sea, no sé, como... yo, yo conozco los que distribuye Caja Islán son los que conozco que es una empresa... Bueno, sí, sé eso. que lo fabrican los alemanes como, como todo... ¿Sabes? Y, y, ¿Y es Soblock? lo que conozco, supongo que habrán más. ¿eh? Hay una empresa que lo distribuye, es que eh, el, el, son distintas, todo, son varias empresas. Yo uh -huh. conozco los de. El que has dicho tú de ISOBLOC, creo, es de una marca uh -huh. en concreto, que es que ahora no caigo como, como, se, como se llama, la verdad. Pero tengo los contactos de los comerciales, la verdad es que te tratan fantásticamente bien. Y uh -huh. los que has dicho tú de Caja Island tienen un montón de soluciones, para sobre todo uh -huh. para cajas de de persianas y demás bastante interesantes lo único que son elementos todavía un poquito carillos como son sí, un sí, especiales es un poco claro. nos, es un poco... nos cuesta Yo, mira, pero luego hay soluciones último... que se pueden hacer nosotros en una obra hace poquito lo que hemos hecho es poner el cajón de persiana por el exterior pero un cajón de persiana de aluminio y forrarle por de... o sea, entre el cajón de persiana de los típicos que se ponían antes exteriormente Forrar sí, sí, sí. entre el cajón y, la, y nuestra fachada aislante y por fuera del cajón más aislante. O sea que al final hemos hecho como el prefabricado de caja aislante, pero bastante más económico, claro, porque hay que amoldarse un poquito también a los... Eso, mismos. por ejemplo, eh, una de las cosas que debemos de entender es que si vamos a utilizar un cajón de persiana normal y corriente, como lo que se utilizan hasta ahora, con un centímetro, centímetro y medio, dos centímetros de aislamiento, ahí hay un puente térmico en torno a 0,50 0,40 y no nos lo quita nadie, con lo cual... Si alguien dice que eso es 0,10, el proyectista nah. o quien sea, ni de broma. Sí. ¿vale? Entonces, o vamos a soluciones, como tú estás diciendo, de Caja Islán u otras marcas comerciales, o algo como has hecho tú, algo casero, que al final seguramente es más, más económico que algo industrializado. Es sí, la única sí, manera sí. de irnos a unos puentes térmicos de menos de 0,10, que seguramente es lo que tendrías tú. Exacto. Claro. Yo, yo lo que digo pero siempre es. Pero bueno, también, sí, pero el caso también es. Bueno, me, me uno yo también, ya veo que digo, estamos ahí casi. entre amigos. En familia, ¿no? Claro, pues, claro, Que bueno, que al, que al final también lo que, lo que decís y al final lo que hay que tenerlos es controlados, ¿no? Los puntos térmicos. Que aunque tengamos que definir un, una, un cajón de presión tradicional, pues bueno, pues lo hacemos así, pero lo tenemos controlado. Sabemos que, que ahí tenemos esas pérdidas y. Y vemos a ver si cumple o no cumple, ¿no? Sí, Exactamente. Sí, es que tú puedes tener un puente problema. térmico con una transmitancia térmica muy alta vale y cumplir globalmente. ¿eh? Claro, ¿eh? Sí, mucho pero diferente. lo que has contado antes tú de las condensaciones. Cuando empezamos a Eso tener compra, fachadas claro. con mucho aislante, aunque tengamos eh, aunque cumplamos el H0, el H1, de repente vemos que se nos condensan en el cajón de persiana. Y dices, ¿por qué? Hombre, de si hecho, no lo típico que está pasando grandes. en rehabilitaciones es que están cambiando, hay gente que tiene viviendas de los 70, 80 o incluso 90 que se cambian, que todos sabemos las ventanas que se ponían antes, eh, se cambian, se ponen unas ventanas actuales y en todo el perímetro de la, de la ventana, sobre todo en las jambas, de repente les aparece condensaciones. Claro. Pues porque ya había un puente térmico, lo que ocurre es que no les estaba pasando nada porque la, por la propia infiltración sí, sí, sí. de la ventana, las propias infiltraciones, por ahí ventilaba, lo que es que no se dan cuenta. Claro. Claro. De repente ya no ventila nada. ¿De acuerdo? Claro, sí, sí, sí. sí. sí lo... De hecho, decía un compañero de comentarios que las viviendas más antiguas no se notaban, los, no se notaban tanto los puentes térmicos. Pero... Te, te oigo muy mal, José. Se te ha parado el micrófono un poco o algo. José, te, te, no te oigo. Ahora muy bajito. Muy bajito. yo te digo muy, bien. Pues, claro. ahora, ahora, estoy muy bien. ahora ahora ahora, ahora, ahora como un tiro ahora me he tenido que agachar sí, estás no sé, agachado y ya está ¿Cómo, ya, ¿cómo? Lo, que, lo que lo que sería interesante sería hacer una especie de biblioteca propia española nuestra no de soluciones que hayamos utilizado y que hayan funcionado y también eh, y también sobre todo eh, lo que hay que compartir es lo malo cuando no ha, solucido, sí, sí. No, no ha funcionado y cuando eh, en, tu, eh, en tu dibujo sí, sí. y en tu pensamiento funcionaba perfectamente, pero luego se han puesto a ejecutarlo y dices, hostias, eso es más complicado de lo que, de lo que pensaba, ¿no? Y eso, sí, es eso, está, eso estaría muy bien, Y, la y, y compartir. si sí, al final es toda la, la definición que, tenga, que tenemos Mis en el ruido proyecto, es, no, bueno, El ruido, ya sí. no oigo, oigo a nadie. Ah, me oyes, me oyes. Sí, escucho, ¿eh? Sí, me oyes, Yo sí te escucho, ¿eh? Ah, vale. Que digo que al final, al final lo que tenéis es que, o sea, lo que tenemos es que tenemos más definición en los proyectos, ¿no? Bueno, a, hasta ahora, los puentes, bueno, los puentes térmicos yo no he encontrado ningún proyecto que... que bueno, pues, pues hacemos y ya está, ¿no? De, de, de, de, como, de la mejor manera que sabemos y ya está. Hombre, se supone que ahora el código técnico, pues pues, pues van a tener que definirlo mejor, ¿no? Los, los proyectistas, imagino. Pero si los puentes térmicos salen obligatorios desde el 7,79, calculados... Sí, ya, ya. Pero, ya, ahora pero, bueno, lo van a hacer. pero pero que quiero decir que, que, que todos o sea, que estamos haciendo construcciones con una con un, con un ladrillo no o caravista o un enfoscado, o sea, un ladrillo mm. una mediasco, con un enfoscado por fuera o con, o con una piedra o con lo que sea y y no estoy, y el aislamiento, o sea, que no es, no estamos dándolo de continuar aislamiento no, no, no en se sí. oh, O sea, estamos haciendo el que, el que ya te dice, bueno, pues le pones un polidros por, por fuera y ya está. Bueno, pues, no sé, o el no problema, ves, pero no está El problema que antes, este problema que está diciendo que estás diciendo es verdad, tienes toda la razón, Sergio. Lo que ocurre es que, eh, primero, desde que eh, digamos entró en vigor el H-2006 hasta ahora, por desgracia, como vino la crisis, ha habido poca obra nueva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes con el CT79, como bien dice Rubén, que había que calcularlos? Pues son las infiltraciones. Las ventanas eran sumamente malas, malas, que teníamos una renovación muy grande dentro de la vivienda, con lo cual había muy poca humedad relativa dentro de la vivienda y el punto de condensación era muy, muy bajo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora, como hemos pasado de carpinterías, que serían clase 4, clase 5 clase 25, no tengo ni idea qué clases serían, a carpinterías ahora que ya son clase 1, es decir, con una infiltraciones, una permeabilidad al aire de unos 3 metros cúbicos hora metro cuadrado, que es poquísimo, que cualquier ventana medio buena llega a eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora tenemos viviendas con un nivel de estanquidad muy alto. Y entonces, donde antes nunca teníamos problemas con los puentes térmicos en condensaciones superficiales, ahora vamos a empezar a tener. Y de verdad que hay verdaderos dramas. Aquí en Valencia hay una edificación grandísima, impresionante, casi 200 viviendas, que está llena y es más o menos nueva, tiene 4 o 5 años no sé cómo lo van a solventar está lleno, lleno o sea, todas las ventanas, todo el perímetro de las ventanas está lleno de, de condensación superficial que luego trae el moho como todos, como todos sabemos a mí en entonces ahí zona... puede ser que haya muchos problemas sí, en mi zona tengo la gente no va no va a cambiar tan fácilmente porque no va a haber tantos problemas los, los hay porque eso es lo que tú dices se produce pero nosotros tenemos una humedad relativa interior y exterior aquí bajísima entonces, uh -huh. entonces cuesta mucho el realmente que haya condensaciones. O sea, tienes que hacer las cosas bastante mal, pero pero sí se va, se tiene que digamos, se va a notar esas problemáticas. Sí, yo, yo, estoy, yo tengo yo ganas de ver, de ver proyectos que empiecen a hablarnos de eso, de a ver cómo vamos a resolver la hermeticidad, a ver cómo vamos a no sé, eh, es curioso a ver cómo nos, nos enfrentamos a ello. Yo, Te enseño eh, los vídeos. <risa> yo, yo estoy ahora una, una obra, bueno, antes, ahora ya la hemos parado, pero bueno, que, que estás colocando ventanas y empiezas a hablarles a empiezas a pues eso, con el carpintero que vamos a colocar, pues bueno, la, la, la de ¿eh? las láminas uh -huh. de impermeabilidad las láminas de estanqueidad, la junta, las juntas entre los premarcos y las juntas expansivas. Y claro, nos ve la gente luego, ve al carpintero, ve lo que está haciendo. no le, le ven cómo está colocando las ventanas que le cuesta un día poner, poner un hueco claro, la gente se queda flipada y dice ¿pero qué cojones estáis haciendo aquí? Eh, sí. ¿para qué es esto? ¿no? ¿para qué? Eh, bueno, pues no sé. ya veremos a ver, veremos a ver cómo poco a poco cómo, cómo <risa> <risa> esto. nosotros sí. por lo menos para dar ánimos a la gente nosotros todo lo que hacemos es pasif y, sí. no te, y no tenemos paro, o sea que es funciona, y, y, y funciona como negocio me refiero, no ya que funcione como sistema, ¿no? La gente se entera, eh, eh, te busca, y, y lo ideal en estas cosas en todos los negocios es ser de los primeros. Entonces, si puedes eh, puedes tener ya experiencia y te puedes eh, ya hacerlo, vamos, fantástico. Rubén, ¿tú dónde fantástico. estás? En Segovia. En Segovia. Uh -huh. vale. Vale, vale. Vale. Mira, una, con relación a lo que habéis dicho antes, me pasó una vez algo pare, eh, parecido a lo que habéis dicho. Me llaman para hacer una, para calcular unos puentes térmicos de instalación de ventana, porque la propiedad tenía dudas y tenía y tenía preocupación. Yo, hostia, qué propiedad más maja y tal, ¿no? Los arquitectos no tenían ni idea, el constructor no tenía ni idea. Cuando llego allí, digo, pero vamos a ver, o sea, las ventanas iban directamente a una losa de un canto de forjado y ya está. Digo, si el problema no es la instalación de la ventana, el problema es pilares, cantos de forjado. Claro. O sea, yo, os, yo eso esto lo calculo y os digo cómo la tenéis que instalar. Pero hay muchas otras cosas, ¿no? Bueno, claro. bueno, vale, ven, bueno, tú haces eso y ya. Pues hice eso, cobre eso. Vale. Y no sé cómo qué problemas tendrán en el futuro, pero. Sí, eso, eso pasa mucho. ¿no? Dices, si, el, si el menor problema que tienes es esto. Sí, sí, sí. sí. Dices, pero oye, si tú quieres hacerlo, no te voy a decir yo que no pongas las ventanas bien. Sí. O sea, en ese sentido. Yo, mira. Pero... Fíjate, hace un año y pico me llamaron de una zona porque había una hilera de. Hice una pericial de eso y esto ha sido una, una, una historia que no veas, El referente a eso que tú comentas, lo que comentaba sobre todo Sergio del instalador. Pues un propietario de unos adosados llamó a un, un, un cristalero porque se le había roto un vidrio. Ese cristalero llegó, que sería un carpintero, y le dijo: Oye, estos vidrios de aquí, fijaos cómo ha. Tirando del hilo, como ha llegado a esto? ¿eh? Oye, estos vidrios que os han puesto aquí, esto ya no se pone, si esto no se pone en ningún sitio, esto no cumple, esto no sé qué. Ese no cumple hizo que el, que el propietario de esas viviendas empezara a tirar del hilo y fuera buscando una persona que más o menos sabiera del tema. Total, al final les dieron mi teléfono, me trasladé allí, yo no me... Creía que no habría ningún problema, me trasladé allí y al final hay un problema impresionante. Y os voy a decir una cosa que es acojonante. El proyecto... Estaba calculado con el código técnico 2006, con la hoja simplificada de Excel, que no sé si os acordáis. Y es un proyecto ah. del 2017. Ah, sí. O sea, ¿2017? No, del 2017. ¡17! Sí, sí, sí. O sea, que hacía ya cuatro años que el código técnico 2013 había sustituido al 2006. Bueno, por lo, menos, por lo menos eso o algo, ¿no? De claro, no, no un carpintero, porque se le había roto un vidrio, vale porque los clientes realmente no sabían nada. De un carpintero que se le había roto un vidrio, trasladó en que llegue un técnico, un perito, a hacer una pericial y una demanda, hay pues, pues, que, sí, que tenga allí un follón de dos paredes de narices. ¿no? Entonces, o sea, fijaos que a veces que los problemas salen de las cosas más tortas, sí. una eh, Una cosa eh, más bueno. pequeña, pero más graciosa todavía. Eh, me pasan a mí para llevar solo la dirección de ejecución de obra de una, de una, de una casita en Espinar y supuestamente eh, los clientes le habían dicho al arquitecto, al estudio queremos que la casa no tenga goteras y que uh -huh. esté bien aislada ya está, bueno, canalones interiores, 5 centímetros de aislante en el Espinar uh -huh. Empieza a verla por todos los lados, unos fallos increíbles, por, pero, pero por todos lados pero en el proyecto estaba avisado y licencia de obra, ¿eh? sí, sí. y en el apartado de puentes térmicos ponía claramente puente térmico calculado con el Hulk y no sé qué no sé qué más no cumple y, ah, eso, estaba, bien. Sí, vale. ¿Y eso estaba en el no proyecto con dos cojones, sí, el no cojones. De conocerlo. Sí, y yo, y yo digo pero a ver esto de que estamos hablando y estos han tenido los huevos de presentar los huevazos esto, de, de de aprobarlo y claro porque menos mal que los clientes bueno los clientes se llevaron un disgusto increíble les echaron tuvieron claro. han tenido problemas por eh, decir graves. la verdad tío <ríe> No, claro Yo hace poco porque vi, lo he visto ya dos veces, que me ha sorprendido un montón, no sé si vosotros lo habéis visto, eh, de ir a viviendas, que me han llamado porque tenían problemas, me, además era curioso, me dicen, oye, que me sudan las ventanas. Digo, ¿cómo que te sudan las yo ventanas? Yo era, claro. digo, sí, sí, sí, me sudan, pero digo, se, digo ¿qué es? El, ¿los marcos? Dice, no, no, no, todo el vidrio. Hombre, todo el vidrio no puede ser, serán los marcos, ¿no? No, no, no, no, no. y ya me ha pasado dos veces y digo, bueno, pues nada, pues voy para allá a ver ese sudor de dónde viene y me encuentro con un, me ha pasado con dos viviendas unifamiliares, dos viviendas unifamiliares con unas grandes cristaleras, sabéis que ahora mismo se están poniendo unas ventanas impresionantemente grandes que con dos narices, ¿vale? Como eran fijos, eran digamos que la parte de arriba era un doble volumen, la parte de arriba había unos vidrios fijos y la parte de abajo habían correderas. Todos esos vidrios fijos de la parte de arriba y alguno que había por debajo, la habían puesto con un vidrio simple. Yes. Un vidrio simple. Para que no se viera el mastic, ¿sabes? De la, de, la, de la junta, del intercalario, ¿sabes? Por el medio. Para que no se viera eso, le han puesto un vidrio simple. Y aquello era impresionante. O sea, el, el hombre tenía que poner unas toallas debajo, pero toallas, porque aquí en Valencia hay mucha humedad relativa, ¿vale? Por el tema del mar. Tenía que poner toallas debajo y empapadas, o sea, era impresionante tenían que coger, no sé si habéis visto vosotros el, la cárcher esta que parece <risa> esto que absorbe, digamos para limpiar los vidrios, pues el señor se cogía con la cárcher y llenaba el depósito ese de agua, de todo lo que condensaba y eso lo he visto dos veces, pues eso ha habido también unos compañeros nuestros que han tenido los santos huevazos de permitir eso también sí, ¿sabes? Sí. porque eso es para decir ostras, como vamos a poner un vidrio simple? ¿estamos locos o qué? claro, sabes claro. Sí, sí, sí, es que es absurdo. Entonces, Las ventanas es increíble, o sea, la instalación siempre se hace igual, por lo menos aquí en Galicia, y aquí tenemos, yo en mis obras siempre tengo Manolo y Benito, diferentes Manolo y Benito, sí, no todos Manolo y sí, y la claro. ejecución tal, pero es que aparte eso, es que hay proyectos, pero... Vamos a ver, mmm, si lo fácil es poner más aislamiento, pero ¿qué ventanas vas a y además poner? además es barato, no, no, no el, el aislamiento es muy barato. Es lo más barato, sí, sí, sí, yo siempre sí, digo, es que además es aire, es lógico que sea barato, pero es que es lo más barato, es que aquí, claro, sí. estas fachadas de piedra que os estuve contando, en una no sé, pero en otras dos viviendas, estamos hablando de cerca de 100 euros el metro cuadrado, ¿vale? 100 euros metros cuadrados, y, y, y, y si subes el aislamiento de 5 a 10, y dice, oh, es que son 5 euros más, joder, 5 euros, pero si están está gastando 10, o sea, 100 euros metro cuadrado en la piedra y los recercados aparte. ¿eh? Ah, sí, sí. A ver, sí, es, verdad, es verdad, es verdad. Pero es el doble de 5 a 10. A ver, no, es bueno. verdad. Si es que a lo mejor, es que... entre, eh, al final, una persona que se gasta 200 o cincuenta mil o trescientos mil euros en una vivienda, entre que esté bien aislada y mal aislada, a lo mejor la diferencia son 5 o seis sí. mil euros. Sí, es que no, hay, final... no, hay, no hay mucha diferencia nosotros no cuando hacemos diferencia. los cálculos para pasif y no pasif y cumplir código técnico siempre decimos lo mismo porque es cierto el problema está sobre todo en, en que los, realmente la gente luego lo compara con algo que no cumple el código técnico porque no lo cumple, no quitan puentes térmicos no ponen recuperador, entonces claro la diferencia de precio ya sube un poco más, Hombre, claro, pero si claro. no estás poniendo 10 centímetros más de aislante, 2000 euros de hermeticidad y las ventanas triples en vez de dobles uh -huh. ya está ¿Qué cosa supone eso? ¿10, 15.000 mil euros echándolo por, muy por encima? Es que no. Sí, en una vivienda que te cuesta 200 o cincuenta 300, o 300.000 sí. mil euros, es que no es. Sí, nada. sí, sí. No, no, no, es dinero. Y luego lo puedes siempre eh, recuperar de otras, de otras eh, partidas. El problema es que la gente muchas veces no quiere, ¿no? Sí, es verdad. Luego prefieren te ponerse un... un alicatado, como decía José, prefieren eh, ponerse una piedra es... de puta madre antes exacto, que... Exacto, exacto. Sí, sí. Suelos de 40, 50, 60 euros el metro. Y dices tú, hostias, es que la cantidad de aislante que metía yo con eso, ¿no? La cantidad... Tiene de... <risa> ¿no? un iglú ahí. <risa> no, no, mira. El, el sábado en mi charla hablaré de lo que nosotros nos gastamos en, en casa. Nosotros tenemos oficina abajo y vivienda arriba. 210 metros en total. Y, y estamos todo el año. Y todo el año a 21 grados. O sea, no, no bajamos temperaturas ni historias. Pues más hasta 95 euros en 12 meses wow, o sea, de, de calefacción y refrigeración hostia, es que no es nada eso es cero es que no. eso es que es no, cuando no, y me no, da rabia no, aún así no. cuando me sube la, la, la factura eléctrica ¿no? cuando suben las tarifas y tal pero, pero por concepto no por otra por otra cosa pero al final dices hostias es que es que hay una hay una diferencia y el poder estar en casa casi en pelotas en invierno, porque es que hay un, no, hay, no hay asimetrías, no hay superficies frías, o sea, es otro, es otro claro. nivel. Y no es, y no es imposible, ni es muchísimo más caro, ni es, no. es. Es cuando lo aprendes, dices, joder, es que es hacer las cosas bien. Nosotros sí. tenemos constructores que normalmente cada vez es uno, como tú dices de Benito, de ¿no? Pagotera sí. sí. y Otilio, y, y les tenemos que ir dando clases. Pero constructor que hace pasif, constructor que luego le cuesta volver, ¿eh? Porque dices, hostias, es que una vez que te enseñan a hacer algo bien, mmm, dices, hostias, es que colocarlo de la otra manera me va a dar problemas. ¿Por qué lo voy a hacer mal, ¿no? y, claro. y sí que se nota, sí que se nota. Hace claro. falta que te encuentres gente que, que te lo haga bien, ¿no? Que, que, Cuesta pelear las cosas pero, sí. pero yo en las la horas... Desgasta un montón, ¿eh? Desgasta un montón. Sí. Eso, es un pero, pro, eso es un problema, además. Yo, yo, pero además, no es que es, no sepa, es, es una... voluntad sí bueno de supongo ellos. que sí hombre ya cada, ya, ya, ya cada vez yo creo que hay hasta yo creo que hay hasta menos gente que, que capacitada para hacer las cosas o con sí. ganas o que eso es y eso es, un pro, eso es un problema para a mí me sí, es a, mí es algo, a mí es algo que me tiene traumatizado no porque al final todo el, eh, la poca pericia de la gente al final es responsabilidad para nosotros no para nuestras, sí. para nuestras espaldas, sí, que yo... estáis diciendo lo del lo del vidrio es sencillo de, de la casa que le han puesto tal el compañero que ha puesto pues, joder dices que no te digo que, que sí que lo tienes que controlar que tienes que, que tienes que estar encima pero coño que, que cada uno también tenemos que defender nuestro trabajo sí, sabes sí. que que mi trabajo es mi trabajo pero que es que el del albañil que porque el albañil no haga bien determinada cosa, joder, que al final me repercuta a mí. ¿sabes? Pero eso es otra eso es otra pelea, otra, otra pelea de responsabilidades sí, y historias sí, que es publicada. Pero, sí, es muy complicada. Sí, pero a la hora también de, de mejorar esta forma de, la forma de construir, también tenemos que tener gente que... que... Que sí, tenga, sí sí sí yo recuerdo yo recuerdo lo que, que podamos decir nosotros pero luego cómo lo llevamos ¿no? A, mira claro. yo recuerdo antes del pleistoceno antes de que llegara la antes de la crisis recuerdo que se quiso poner el carné profesional no sé si alguno de vosotros os acordáis mm. Mm -hmm. pues no hubo cojones de poner el carné profes profesional porque comisiones obreras, UGT y tal, se tiraban, porque decían, oye, no, porque esto es un impedimento para el fomento del trabajo en la construcción. Era cuando había mucho trabajo en la construcción, ¿sabes? Pero, coño, yo decía, pero vamos a ver, pero qué de malo tiene que una persona que se dedica a la construcción tenga una formación en construcción. Es igual que se dedica el que, el que está en una fábrica de montaje en la SEAD o en la Volkswagen o en la Ford. Ostras, pues tiene que tener una cierta formación. Hay aquí, muchísimos no, aquí, trabajos que necesitan certificaciones el que tenemos periódicas. que es que cualquier persona... Que sin ningún tipo de formación se mete a la obra y a trabajar y a hacer cualquier cosa. Y, y te encuentras y a, a, la a gente de todo. Gente muy buena, con muy buena voluntad, porque la obra hay de todo. ¿eh? Todos los que estamos sí. aquí lo sabemos. Y gente que vamos, que madre mía del señor, que está ahí porque no tiene otro sitio donde ir. Y claro, esto es muy triste, pero De, to de todas maneras, andando más en lo que ha dicho Sergio, yo yo por mi parte, yo es que reco reco reconducía y recambiaba absolutamente todo en, en tema de responsabilidad y de funciones en obra. Sí, hombre, por porque, porque no hacemos lo que deberíamos de hacer y encima somos responsables de algo que ni siquiera muchas veces hacemos. O sea, esto es un caos que hay montado en, en, en las obras bestial. Y además, Creo que esto dependiendo la del nivel Sí. ¿Sabes? Esto es la Spanish sí, sí. Solution. Ten en cuenta que el único país, de no es la Unión Europea, del planeta Tierra, que funciona así, somos nosotros. Uh -huh. ¿Vale? El resto del planeta Tierra tiene otra... No, no existe la figura de la dirección de obra, o dirección de ejecución uh -huh. de obra, como, la, como existe aquí. Con lo cual, no, no, no, claro. es otra historia. Aquí nosotros sí, sí. hemos cogido una solución que al fin y al cabo es porque cada una de las diferentes profe eh, profesiones ha querido mantener su chiringuito, mm. que ha hecho que nuestras profesiones, la de los arquitectos también, la de los ingenieros también, sean infumables. Es que no se pueden. Eh, tú te metes en todo el tema este de la responsabilidades y te pones a ver realmente todo lo que asumes, es que te dan ganas de coger, tirar el boli, de esa y gastar sí. otra cosa. Anda y que le den. Ver, pero ver, todos los días, creo que Sí, sí y es complicado la verdad que eso es complicado y, y mejorar la construcción es complicado también, ¿eh? o sea, todo esto que, que estamos diciendo de, de, de mejorar los edificios y no sé, es complicado, es complicado. Es que al final nos, de, nos dejan a nosotros los técnicos sí, pelearnos contra la constructora la promotora, todo Dios pero, que son sociedades, no. sociedades que aparecen y desaparecen y al final tú siempre estás como persona física y somos nosotros los responsables de tener que, lo que dice Rubén, formar a la gente, que ellos estén concienciados del tema energético, de no sé qué. Ostras, Pedrín, ellos realmente son profesionales que deberían también estar formados. Y realmente más cuando el beneficio económico que obtienen ellos, pues imagínate claro, cuál es, claro. es, es. Somos los que menos beneficio tenemos en una obra. Claro, por supuesto. Y los que más, más responsabilidad tenemos. Claro, porque Así además de... ellos como sociedad... Ahora monto una promotora, hago la edificación, contrato un OCT y un seguro, termino de escriturar, desaparece la promotora. Ya está. Punto. Pero ni promotora, ni arquitectos, ni o sea, nadie, nadie. O sea, es alucinante. Desaparece, pero en cambio los abajo firmantes como personas físicas de la dirección de obra, ahí estamos. Claro. Claro. Me parece... Una, como además me dices, que, eso, es una que además, Y la mayoría... Bueno, en mi caso, por pues, ejemplo, yo al final yo soy autónomo, trabajo yo solo y un día de final de obra y tal. O sea, es que es... es es inviable llevar eh, no, no ya muchas, la, lo que sea. O sea, tres, cuatro direcciones de obra, una persona sola, es inviable. O sea, no, no puedes dar, eh, no puedes dar el servicio que, que dar. O sea, no, no, no, tiene todo depende. No, todo nuestra, nuestra figura. Nuestra pero figura depende de lo que, que hagas. Que ha... En principio, a ver, un aparejador un, un, que, que es muy bueno, a, amigo mío, hace mucho tiempo, me dijo una cosa. La dirección de obra rega, realmente debe, eh, según ley, debería de estar para ver lo bien que se hacen las cosas. Ya, yeah. yeah. controlar. No, no tienes que yeah, yeah, enseñar yeah. a un tío poner un ladrillo ni no tú llegas, está mal tirarlo y me voy. Y cuando esté bien hecho me llamáis y vuelvo. Pero no tiene... pero hacemos otras cosas, entonces tenemos que sí, estar en obra bien. Bien. Oye, todo el día. No, es que yo no tengo que estar en obra todo el día, ¿no? Es mi trabajo. Rubén, ¿sabes una cosa? Tengo sí. pendiente apuntado por ahí el brainstorming de de posa a crear por mí. Tengo uno, como el, bueno, el título no es definitivo, pero con la idea de aparejadores. ¿Por qué no somos ni profesores ni vigilantes? Y sí. se basa en eso. Nosotros no tenemos sí. por qué enseñarle a la gente. Podemos tener recomendaciones, sí, sí, sí, sí, sí. recomendaciones. O evidentemente, oye, pues mejor esto así y tal. Igual que a nosotros nos dan consejos, evidentemente, ¿no? Pero ni estamos ocho horas, ya no digo diez, vale, ocho horas al bien la obra, porque si no llevaríamos una obra y le saldría muy caro a nuestro cliente, y, y otra que no, no podemos enseñar a todo el mundo. Son conceptos distintos. Mira, yo vengo del de mundo de la obra. Yo he sido peón, he sido oficial y he sido medio encargado. Una constructora pequeñita. Mm -hmm. Y mi primera obra de dirección facultativa... Eh, la arquitecta hizo un proyecto por supuesto que no estaba definido absolutamente nada el constructor no sabía cómo hacerlo y yo me subí tres veces al tejado para decirle al tío cómo tenía que colocar la teja y poner el, el, la impermeabilización contra un murete y no sé qué tres veces y se le seguía colgando el agua Ya le, y, y encima me quería echar a mí la bronca la arquitecta y vamos a ver solo queda que yo coja la, la, la impermeabilización y Eso lo haga sería. yo claro. Porque, pero es que no es mi tarea, yo está para ahí, ahí lo veo, está mal hecho. Bueno, es que no, no, puedo y encima pierdes tiempo a ver quién le cobras tú esas tres visitas bueno, cuando vale tenías que haber ido una. El problema de todo sea... esto yo creo que viene también de, de al final de la obra que firmas el, el final sí. de obra y firmas la muerte de Manolete que está sí. todo bien ejecutado no sé qué no sé cuánto es sí. tal y es lo que se coge el juez sí. para sí, al sí, final sí, sí, sí. ser pues, responsable de todo. Y tirar Pero tenemos algo. tenemos dos problemas al inicio de la obra y al final. Al inicio de la obra, que en teoría debíamos de hacer un informe del proyecto, pero si hiciéramos un, un informe del proyecto real, no se ejecutaba no, ningún no, proyecto. No te, no te una contratado a la dirección. No, de... no, exactamente. Hay, es decir, no, no en no todo yo. Eso no se puede construir. Según ley, no se puede construir. Ninguna, ninguna. Y luego, al final, lo que tú dices, que firmas el fin de obra porque es que ya no te queda otra. Y, y, no, y, y da igual que hagas lista de remates, que hagas este, fases pendientes, da igual. Al juez sí. al final lo que quiere es pasta. Sí, sí, pasta. sí, es el cuello, es el cuello de alguien. yo lo, pero lo he visto las personas físicas, lo de siempre. Pero los aparejadores, yo he visto bueno. muchos arquitectos salvarse con la excusa de yo no lo sabía. Uh -huh. o sea, ya no me no eh, no es que no fuera su responsabilidad que lo era. No, yo no me pasé, yo eso no lo vi. Hostias. Pásate. Como tú estabas. Cobras ¿Cómo, ¿cómo <ríe> la dirección de obra. <risa> Exacto, dices, pero estamos hablando aquí, sí, eh, claro. pero bueno. Pero bueno, no lo vamos a pasar bien con el nuevo código técnico, con el H2019 sí, y todo sí, sí, sí, ya, sí. No, lo a, pues, no lo vamos a pasar bien. Yo como entidad de control ya me lo paso bien. Porque, <risa> sí, claro... Eh, yo... eso es, es algo buen trabajo. El decir esto está mal. Eso sí, es sí, no, mío. no. Pero eso, pues, eso es... es pero, que, eh, pues, no, ojalá pudiésemos eh, si hacer nada más que informes. Así. Hago un montón de informes desfavorables que no me gustaría hacer, pero hago bastantes informes desfavorables porque, claro, te llega... Te llega el, el cálculo y el cálculo está medio inventado. ¿Sabes? Pero medio inventado, así, como lo digo. Y ostras, pero luego es una historia, ¿sabes? Una sí. historia. Es una historia. Bueno, vale, chicos, chicos, pues yo Un me placer. tengo que. Tengo que hacerme cargo de mis hijos. Muy y yo seguiré estudiando, que tengo clase todavía que me he colado. Mañana por la tarde, ¿no, Rubén? ¿Te toca a ti? Sí, a las 4 estaré por ahí. Bueno, perfecto. Perfecto, chicos. De acuerdo, pues oye, ha sido Enor, un placer bien. conoceros, vernos las caras y la verdad es que me ha, me ha gustado mucho participar en esto. Igualmente, espero sí. que no sea la última. No, bueno. pues, de acuerdo. No, no, sea, no, no, no dejaremos que no sea la hablar, pero nos mando muchos. Esta ha sido una gran iniciativa, la verdad es que se aprende sí. bastante hablando con los compañeros. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, un mes eh, muy bien. Lo, lo, tend lo tendremos que hacer más, lo tenemos que hacer más esto. Sí, de verdad. Sí. Sí, de verdad. Bueno, un abrazo chicos. Muy bien, venga, adiós, adiós. anda, hasta luego.